Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Quiero iniciar este bloque con muy buenas noticias. En el día de hoy, el presidente Luis Abinader anunció un apoyo especial con 100 millones de pesos a las mipymes. Precisamente, el presidente Abinader anunció que el gobierno destinará 100 millones de pesos para las mipymes. Dijo el presidente, di las instrucciones para que Promipi me facilite y ya después veremos cómo será la estructura de los fondos de 100 millones de pesos, dijo el presidente. Precisamente el presidente Luis Abinader anunció este jueves que el gobierno destinará unos 100 millones de pesos para el Consejo Nacional de Apoyo a la Micro, la Pequeña y la Mediana Empresa para que éstas entren en los programas del Inespre, ¿sabía? Entren en el programa del Inespre, señores. El presidente reiteró, di las instrucciones a Porfirio Peralta para que Promipime facilite y ya después veremos cómo será la estructura de los fondos de 100 millones de pesos para que puedan entrar en el programa del INESPRE, dijo el mandatario, en lo que fue en momento que se llevaba a cabo una importante actividad, señores, de donde se desarrolló lo que es el pacto de Promipyme, señores. Creo que esta es una buena noticia. Y el presidente anunciar apoyo a la Mirco y la pequeña empresa siempre es importante. Las mipymes siempre están necesitadas de recursos y qué bueno que el presidente hace este anuncio en el día de hoy, en lo que fue la firma de ese importante pacto de promipyme en el día de hoy. Claro que sí.